Bien, como les decía, estoy con el gobernador de Corriente, Gustavo Valdés, que en, a fines de agosto pasado este, fue reelegido con eh, casi el 77% de los votos, ¿no? Exactamente, 76-9. 76-9, una, una, el, el dirigente de la oposición que mejor elección hizo por lejos. Ahora, déjeme, ya le, le, le hice las caricias, ahora déjeme llevarlo a lo que pasó hoy, porque sorprende ver... A la oposición, usted, usted por la elección que hizo ya es un dirigente, no solo de Corrientes, sino un dirigente nacional del radicalismo. Usted pertenece al radicalismo dentro de Junto por el Cambio. Sorprende ver a un radicalismo que quebró el bloque, o a un sector del radicalismo que quebró el, el bloque. ¿Cómo in, in, interpreta usted eso? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo lo dije un poco, ¿no? no hay que pelearse por el carguito, por una, por una posición. Incluso lo venía, lo venía viendo, lo venía viendo eh, con preocupación. El radicalismo tiene que comenzar a, a exhibir toda su fortaleza en la República Argentina y eso lo hacen con esfuerzo de muchos dirigentes a lo largo del país que hicieron una, una tremenda elección dentro de, de nuestro espacio político y que hoy podemos mostrar liderazgos que no tienen que ver solamente con la capital federal uh -huh. o con los intereses que uno dirime en la capital federal, que podemos ver este, en Misiones, que podemos ver en Santa Fe, que podemos ver en otros que tienen mucho esfuerzo, que hicieron un esfuerzo enorme en La Rioja, eh, o, o podemos ver como Cronenberger que terminó ganando la Pampa, que era una, una elección clave, que, que muchas veces acompañan... Lo, y acompañan senadores no podemos anteponer la pelea por las disputas por un cargo que te dieron un cargo más, un cargo menos en el bloque de diputados cuando hay una clara mayoría. Hay que saber ganar, pero fundamentalmente hay que saber perder. Entonces, esto es la regla democrática que está escrita. Yo fui diputado nacional y en el bloque radical siempre fue así. ¿no Yo pierdo una elección o el otro hace mayoría y yo me voy del bloque. Entonces, estas son las cosas que hay que ser cuidadosos para tener y respetar la tradición que existe dentro de la Unión Cívica Radical y de lo que, de lo que está aconteciendo. ¿no? Ahora, eh, ¿Usted cree que esto digamos, puede afectar a la imagen de Junto por el Cambio después de la elección? de Una elección que hace menos de un mes, el 14 de noviembre, significó un triunfo nacional importante. Es feo debatir en los medios de comunicación las cuestiones internas. Entonces cuando uno lleva a los medios de comunicación las cuestiones internas, terminamos como terminamos por supuesto que lastima. Yo creo que tenemos que salir a trabajar a, a trabajar juntos, no es la pelea del cargo, nosotros tenemos que salir a formar un proyecto político y salir a construir eh, cuál es la alternativa de poder que vamos a tener hacia adelante, es decir, cuál es la propuesta económica que vamos a tener hacia adelante, cuál es la propuesta productiva que necesitan cada una de nuestras provincias para salir adelante, para producir más, para generar empleo, para generar trabajo, cuál es el proyecto educativo que vamos a tener, para la República Argentina de resultar electos en el 2023, ese es el debate. No es el debate, yo tengo dos comisiones, necesito un cargo más acá, yo no me gusta porque fulano y yo quiero a Mengano. Si tenés un número, el que tiene más número, mayor número, es el que termina conduciendo el bloque, sea de antes, sea de ahora, y eso es lo que tenemos que tener para adelante. No podemos tener este, una cuestión de ego sobresaliente, decir, bueno, yo conduzco, yo soy el dirigente y yo tengo más cámara, menos cámara, sino que nosotros tenemos que tener un proyecto político. Si no, la gente después no confía en todo un esquema que tiene que representar a miles de argentinos que depositaron en las últimas elecciones nacionales, que depositaron la confianza en este espacio político. Entonces hay que ser fundamentalmente eh, responsable para, para exhibir ese proyecto a la sociedad. ¿Cómo ve el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, todos eh, vemos al principio bueno, un cambio de gobierno, nosotros veníamos conduciendo la República Argentina, nos pegamos un golpe un golpe duro con la, con, con, con, con la pandemia, pero después bueno, viene la crisis, sabíamos que venía una crisis económica, veníamos complicado con nuestro gobierno, con el anterior gobierno, y que después, aparte de eso, de la crisis económica, tuvimos pandemia. Es difícil salir, hoy la gente en el interior está, está sufriendo muchísimo y no es porque tenía gabinetes o ministros en el gabinete que no andaban bien, sino la crisis económica es la que termina golpeando y un buen trabajo que vinimos haciendo desde la oposición, pero tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo lo veo Alberto? Y Alberto lo veo este, que tiene que marcar el rumbo hacia dónde tiene que ir la economía, marcar el rumbo hacia donde que lleva tiene dos años, la sociedad no. y tiene que gobernar. Tiene que gobernar él. No ella. Tiene que gobernar él, tiene que tomar las decisiones y lo tiene que hacer con claridad. Cuando la Argentina necesitaba un presidente, nosotros vimos una carta. Y esa carta desarmó el plan del presidente, es como si cambió el rumbo. Exactamente. Esa carta cambió el rumbo en la Argentina. Y nosotros, hoy nosotros no se sabe eh, quién es el que gobierna, o por lo menos, cuanto menos, si hay un gobierno eh, de dos cabezas. Y en la Argentina, el poder ejecutivo es una cabeza. Entonces necesitamos que Alberto Fernández marque el rumbo de presidente, es la función y la misión que le asignó la sociedad con el voto, y eso es lo que tiene que hacer, tiene que gobernar. Y nosotros seguramente estaremos, para construir una Argentina, lo que tenemos responsabilidades de gobierno... Nosotros tenemos que trabajar eh, pensando en nuestras provincias, pero pensando también en una Argentina que viene. Y Tenemos que darle un marco institucional. Yo creo en el diálogo político. Creo que nosotros tenemos que conversar políticamente porque la gente espera que la política converse, que hable. Por supuesto. Bueno, esa es la función de la política. Por conversar. supuesto, conversar, hablar. Pero hablar no de gobernar y de cogobernar. Nosotros somos oposición. Ellos tienen que hacer la propuesta, nosotros tenemos que comenzar a escuchar, estar de acuerdo, decir esto es lo que pensamos o no pensamos, pero cada uno con su rol. Él los gobierna, nosotros nos oponemos responsablemente y es el rol que le toca a una democracia que tiene más de 38 años. Entonces, tenemos que saber gobernar y que dos políticos, cuando conversan, como lo vimos en su momento, Carlos Aulmena y Raúl Alfonsín, es decir, son políticos que están conversando y tenemos que poner, no el interés de un gobierno, no el interés de un partido, sino que tenemos que anteponer el interés general. Ahora, ¿usted ha conversado alguna vez a solas con el presidente? Sí. ¿Y qué le pareció? No, Me pareció una persona este, muy amable, siempre he tenido buena relación y hemos tenido buen diálogo. Las oportunidades que conversamos fueron tres, cuatro oportunidades. La verdad que este, ese era el camino que teníamos ahora. No tengo diálogo, tengo muy poco diálogo, con, con todas las excepciones, dos ministros, pero la verdad es que nosotros tenemos una tremenda responsabilidad como gobernadores y esperemos que podamos conversar institucionalmente. El diálogo institucional... Es fundamental en una República Argentina que requiere de diálogo, pero institucional, de cara a la gente, sabiendo qué es lo que conversamos, qué es lo que representamos cada uno y cuál es el rol que tiene cada uno de los dirigentes políticos. Y Esto no quiere decir de que uno o se pase o converse o no converse, pero siempre una, una conversación responsable, pensando en qué necesitamos para desarrollarnos, qué necesitamos para producir, cuál es la infraestructura que tiene que invertir el Gobierno Nacional que concentra el mayor... Los, ...todos los recursos prácticamente en el gobierno nacional. Hoy un gobernador no puede hacer una ruta. Hoy un gobernador no puede decidir hacer una ruta de 20 kilómetros... ...porque los recursos no existen en, la, en las arcas provinciales. Que tenemos que ver cómo distribuimos esa obra pública. Entonces, la discrecionalidad que hoy tiene el gobierno nacional... ...respecto a la obra pública es realmente importante, por eso tenemos que, si, si la sociedad o el gobierno tiene la obra pública, la plata la tiene el gobierno nacional, tenemos que conversar cómo la distribuimos, pero una conversación franca, eso es lo que nosotros tenemos, una conversación responsable. Eh, déjeme que le haga una pregunta sobre esto. ¿Hay desigualdad en el trato con los gobernadores oficialistas y con los gobernadores de la oposición? Sí, por supuesto. ¿Y en qué se refleja eso? Bueno, se refleja en en, a ver, en los ATN, aportes del Tesoro Nacional. La, los que somos opositores hemos recibido, más allá de la pandemia, hay que fijarse cuál es el, cómo se distribuyeron esos recursos en los últimos tiempos. Eh, o vemos la obra pública, vemos cómo se distribuyó la obra pública en los últimos tiempos y nos damos cuenta exactamente cómo, cómo fue la asistencia a las provincias propias este, no se da con las provincias ajenas, y esto lo vivimos en el gobierno de Cristina, lo vivimos enormemente. Los correntinos padecimos este, la, la discriminación y en este momento creíamos que el gobierno de Alberto podía venir a cambiar y a nivelar ese tipo de cosas. Fuimos primeros pasos buenos, importantes, y bueno, ahora tenemos que, que dialogar. Ya pasó la elección... Ahora hay que hacer un gobierno un gobierno maduro, sabemos que son traumáticos los años electorales y esperemos que en el 2022 cambie. Por ejemplo, ahí lo tenemos a Inés Brizuela y Doria, la tenemos intendente de La Rioja. La falta de una ley institucional, de calidad institucional que claro, hay en que La Rioja... Con el gobernador es enorme. No, no le paga los... Es no, enorme. no le transfiere los fondos. Pero ahora le han tomado la, la caja. Es decir, tampoco la dejan recaudar, no la dejaban juntar la basura, ahora no la dejan recaudar y tiene tremendos problemas. Entonces hay que hacerse cargo de esta situación. ¿Hasta dónde va a llegar esta situación en La Rioja? Entonces la calidad institucional es fundamental en una Argentina que necesita evolucionar. 38 años de democracia nosotros debíamos haber... Cambiado, instituciones que son fundamentales, tener eh, más federalismo, tener más posibilidades los gobiernos provinciales de generar oportunidades en cada una de las provincias, de trabajar en un esquema conjunto de desarrollo en cada una de las provincias, a ver qué tenemos nosotros. Nosotros somos la primera potencia forestal de la Argentina, eh, tenemos yerba mate, tenemos tenemos té, tenemos somos la tercera potencia ganadora, generamos energía. ¿Podemos resolver las cuestiones en la provincia de Corrientes si Necesitamos que nos escuchen. Necesitamos que se escuche a los gobernadores en, en, en la Argentina. O el gobernador termina siendo un mandadero del de, de gobierno central y nosotros necesitamos generar un país donde la autonomía provincial sea escuchada para generar los recursos que son fundamentales para cada una de las provincias. Ningún provinciano... Quiere venir a vivir al conurbano bonaerense. Pero nosotros durante años tenemos sangrías de migraciones internas en la Argentina que de alguna manera, en algún momento, tiene que terminar. Y se termina no generando más obra de infraestructura solamente en el Gran Buenos Aires y alrededor de la capital federal. Generando oportunidades en las provincias, Creciendo. Y ahí le aseguro, Joaquín, que no vamos a tener gente que pueda vivir en otro lado, sino que quieren vivir en sus provincias. Déjeme hacerle una última pregunta, contésteme brevemente. Eh, hay, por supuesto, un proceso de selección de candidatos y de para el 2023, para presidente, vicepresidente. ¿Usted aspira a algún cargo nacional en el 2023? Mire, en principio estoy por asumir en, en tres, tres, cuatro días mi segundo mandato como, no, no como gobernador. De, de, de dentro, dentro de dos años. Estoy. Sí, sí, dentro de dos años. Vamos, vamos a caminar eh, y seguramente la gente irá asignando oportunidades y responsabilidades. Siempre que hagamos bien las cosas dentro de nuestro partido político, la Unión Cívica Radical, que tenemos que tener unidad y tenemos que tener ejemplo. Así nacimos, sin importar quién lleva, como decía Alfonsín, quién lleva el palo, sino lo importante es la bandera. Y tenemos que ser responsables de los dirigentes del radicalismo y fundamentalmente los dirigentes de Junto por el Cambio. Tenemos que mostrar una oposición unida con un proyecto político claro para tratar de ganar el 2023. O si no, no existe posibilidad de cambiar esta Argentina que necesita un cambio. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Eh... Una pausa y después voy a hablar yo también de lo que está pasando en la oposición.